Mi devocional diario está dedicado para ustedes, mi amado y mi amada. Y vamos a estar tomando el tema, el principio de la sabiduría. Todas las cosas en la vida tienen un principio y tienen un final, obviamente. Porque todo lo que empieza, termina. Entonces, ¿qué te parece si conocemos lo que puede ser el principio de la sabiduría? Ya estábamos hablando en los videos anteriores algo sobre la sabiduría. Pues bueno. Aquí la escritura nos va a mostrar ahora Otro aspecto de cómo puede ser el principio de la sabiduría Y vámonos a Proverbios capítulo 1, versos del 1 al 7 Dice ahí, en el capítulo 1 Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel Yo no sé si tú conozcas la historia de Salomón, del rey David Pero, pues, es una historia muy bonita Es papá e hijo, vamos a llamarlo así de esa manera Porque, pues... Eh, en la carne eh, Salomón es hijo de David dice el verso 2 para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes ¿cómo estamos de la prudencia verdad? a veces somos tan dados cosas que no debemos de hacer y, y hacemos cosas que jamás deberíamos haberlas hecho pero es que se requiere mucho de la prudencia en el verso 3 nos dicen para recibir el consejo de prudencia justicia, juicio y equidad miren si todos en la vida, nosotros en lo personal, como, como individuos, como personas, hombres y mujeres, los jóvenes, los niños, también los magistrados, los, los que están al frente de los países, de, de las empresas, de los negocios, si hubiera más justicia y más juicio y más equidad y si hubiera más prudencia, eh, le aseguro que vivirían un, en un paraíso ya. Pero falta mucho de esto, por eso no podemos dejar de hablar. ...de lo que Dios nos enseña... ...y nos guía... ...por eso necesitamos de la sabiduría... ...y por eso estamos aquí... ...en las escrituras para... ...tratar de adquirir esa sabiduría... ...dice en el verso 4... ...para dar sagacidad a los simples... ...y a los jóvenes inteligencia y, con, y cordura... ...¿te das cuenta? ...dice que para dar... ...sagacidad a los simples... ...o sea las personas que son simples, sencillas... ...que, que no son tan doctos como otros... ...y a los jóvenes de inteligencia y la cordura... Porque cómo están nuestras juventudes en el día de hoy. Y eso está escrito hace muchísimos años. Y mire, parece que la historia se repite. Y por eso necesitamos estar en la palabra, porque es la que nos viene a dar la sabiduría. Esa sabiduría que necesitamos para la vida, para ser más saludables en todos los aspectos de la vida. Dice el verso 5, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá el consejo. Qué hermoso nos habla aquí, la escritura en, los, en el libro de los proverbios. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. O sea, cuando tú y yo venimos a la palabra, aumentamos el saber y adquirimos consejo. ¿Por qué? Porque la escritura nos está enseñando, nos está aconsejando que sí y que no debemos de hacer. Y esto nos va a hacer que podamos tener mejor calidad de vida. Vayamos al verso 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos, es que Salomón fue un hombre inspirado por Dios de una manera tremenda, maravillosa, excelente, y qué bueno que él dejó muchos, muchos pensamientos que debemos de ponerlos en práctica nosotros. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor, es? el temor no es miedo, de terror, no, no, es el respeto, es el honrar a Jehová. Fíjate dónde empieza la sabiduría. Cuando tú y yo podemos tener el respeto a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, cuando le podemos honrar, le podemos glorificar, cuando sabemos quién es nuestro Dios. Pero fíjate lo que decía diciendo aquí en la parte baja del verso. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántos dicen? Porque nos consta que hemos vivido esta experiencia. Ah, no, no, no, a mí no me vale de Dios, como dándose a entender. Yo sé todo. No necesito que nadie me diga nada. Es más, yo ni creo en Dios, ni creo en la palabra, ni creo en la Biblia, ni... Qué tremendo. Por pues eso dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tú y yo no seamos así, por favor. Busquemos siempre de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Oremos, Padre Santo y Eterno y Maravilloso, gracias mi Dios por darnos su palabra para educarnos. Para tratar de vivir nosotros la vida Que usted quiere que vivamos Porque usted está preparando, mi Dios Lugares especiales para nuestra vida Para nuestro futuro Para la eternidad No es casualidad que vivamos en este mundo Como no fue casualidad que viniera Jesús Y no es casualidad que este mundo Sea como es Porque es el único planeta habitado Por los seres humanos como nosotros ¿Qué quiere decir esto, Señor? Que usted lo escogió con un propósito Y qué bueno que aquí estamos nosotros y que seamos parte de ese propósito. Simplemente, Señor, úsenos para la honra, la gloria y la alabanza de su nombre. Y que a través de esto, Señor, nosotros podamos tener más sabiduría, más conocimiento a través de su palabra. Para un día poder estar en la eternidad con usted. Para su honra, para su gloria y para su alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.